Bien, gracias Yerjan, Carolina, gracias al equipo técnico que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Miren, en la historia de la humanidad hay, y sobre todo en la, en la, la historia política de la humanidad, hay dos acontecimientos importantísimos, y es el la Revolución Norteamericana de 1776 que dio al traste con la creación de la nación norteamericana, United State. Eh, es un acontecimiento importante porque es el primer, el primer momento en que la, los grupos sociales reunidos en, en sociedad, ¿verdad?, eh, se rigen por una constitución. A pesar de que había ya en la época, una época muy antigua de la humanidad, Pericles, un gran rey que hubo en Grecia había puesto en funcionamiento una especie una norma, una especie de ley fundamental que le llamaron la Carta Magna, la Carta Fundamental, que era una especie de constitución y es el, el, el, el, el, el antecedente, ¿verdad? Más, más viejo e histórico que se tiene de una constitución. El otro acontecimiento fue la Revolución Francesa en 1779, unos años después de la norteamericana, en Europa se produce la Revolución Francesa. Eh, la Revolución Francesa encontró un, un escollo que se venía trabajando como teoría, durante mucho tiempo se estuvo trabajando como teoría por grandes teóricos como Marat, Diderot, como eh, eh, Montesquieu, etcétera, eh, que fueron quienes hicieron, crearon la plataforma ideológica de esa revolución. Y es el tema de la es el tema de la representación. El tema de la representación surge a raíz de que antes de la revolución el monarca era quien tomaba todas las decisiones de acuerdo a su, a su criterio porque el monarca vendía la idea de que él era el representante de Dios en la tierra. Yo estoy aquí porque Dios decidió que yo estuviera aquí. Lo que yo haga lo hago en nombre de él y es como si lo hiciera él. Entonces eso convencía a la gente de que lo que él hacía, el monarca, era, era real o era lo que Dios quería. Y como siempre hemos tenido un temor a la idea de Dios y todo lo que no entendemos se lo, se lo achacamos a Dios, pues entonces la gente estuvo tranquila. Ahora, cuando se hace la revolución, que cambia todo el panorama, la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a lograr crear, por ejemplo, tribunales para juzgar a la gente y condenarla? Para poner un ejemplo de algo en concreto, eh, bueno, eh, ya, como les digo, la, los teóricos de la revolución venían trabajando el tema de la representación popular. Es decir, como no podemos pedirle a cada ciudadano de una comunidad que opine sobre algo que vamos a hacer es necesario elegir a uno que lo haga en representación de todos nosotros y ahí viene el tema de las elecciones ¿Cuál es el parámetro que tiene el electorado de cualquier país para elegir a un funcionario? Bueno, lo primero es que si vamos a elegir a alguien que se va a encargar de una labor específica, determinada esa persona tiene que tener algún tipo de conocimiento sobre ello pero sobre todo debe ser una gente que haya demostrado honradez y transparencia, que haya demostrado condiciones, que haya demostrado capacidad, pero sobre todo, sobre todo, que haya demostrado el deseo de servir a su comunidad, el deseo de servir a su pueblo. Nosotros estamos metidos en este San Francisco de Macorís en una disyuntiva. Nosotros estamos metidos en un callejón que aparenta, aparenta sin salida el ayuntamiento municipal el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, dirigido por Siquiones G de la Rosa y por, lo, por los regidores en el área que tienen que dirigirlo tiene un año de, des, de nombrado, de designados por vía electoral el, tanto uno como otro o sea tanto el ejecutivo como la cámara legislativa que en este caso es el consejo de regidores y uno siente que no arranca el ayuntamiento. Pero lo que más me, me, me preocupa, lo que más me duele de todo esto es que aquí pu pudo haber opciones de síndicos y de regidores mucho mejores que las que tenemos. La gente no lo eligió, pero bueno, la mayoría ganó y eso es lo que se estila el sistema democrático. El juego democrático es ese. Es que usted se proponga a la ciudadanía y las... Si usted logra obtener la cantidad de votos suficiente, pues usted ganará o perderá. Y eso no quiere decir que la gente no lo quiera. Es simplemente que en ese momento era, eh, no era su momento. Ahora bien, yo lo que digo es, mi gran preocupación viene a cuento porque durante un año, en este programa, todos los días, un programa que se hace durante tres horas, de lunes a viernes, Estamos hablando de 15 horas de programas al mes, a la semana, perdón, 15 horas de programas a la semana. Estamos hablando, estamos hablando de 60 horas de programa al mes durante 12 meses. Estamos hablando de 600, 600, eh, 600 y pico de semanas, 700, 700 horas al año. Durante esas 700 horas al año que, hace, que hicimos este programa, durante todo un año, hemos escuchado la queja de la gente del ayuntamiento. Hemos escuchado a la gente hablar de la basura, hemos escuchado a la gente hablar de los semáforos, hemos escuchado hablar de la gente del desorden que hay en la ciudad, hemos escuchado a la gente hablar de todos los males y problemas que tiene la ciudadanía franco-macorizana y que tienen que ver con el ayuntamiento, y hemos visto cómo impávidamente, Cómo impávidamente, de brazos cruzados, mirando al horizonte, con la mirada perdida, las autoridades del ayuntamiento reciben esas quejas que se dan en este programa día a día. Eso es lamentable. Y es lamentable porque nosotros, al parecer, esta sociedad, como decía el apóstol Saulo, al apóstol Pablo, uno de los teóricos más brillantes que tuvo la Iglesia Católica, Saulo decía, Ergo son voz clamante en desierto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y así está la ciudadanía franco-macorizana. Nosotros en este pueblo somos la voz que clamamos en el desierto, porque nuestro ayuntamiento, ese que eligió, eligió el pueblo mayoritariamente, porque está ahí, no hace caso, hace caso omiso de lo que está pasando. Miren la denuncia que acaba de hacer Francis Rodríguez con unos videos que se pasaron aquí. Eso tiene meses, ese proyecto y el ayuntamiento, quien tiene que ver con suelo, quien tiene que ver con medio ambiente, quien tiene que ver con planeamiento urbano, no han hecho nada, no han ido a ver qué es lo que está pasando y todo el mundo lo ve. Porque cuando usted cruza, cuando usted cruza después de la entrada de briquetas, después de la compañía de Moya, Usted ve a la izquierda esa cantidad de tierra que está tirado ahí, que son movimientos de, de tierra. Tiene que llamarle la atención a una autoridad y averiguar qué es lo que está pasando ahí, lo que hay ahí es un crimen ecológico que nadie ha hecho nada. Entonces, cuando un pueblo tiene autoridades irresponsables como la que nosotros tenemos, indolentes como la que nosotros tenemos, gente que ni siquiera quiere venir a un programa de televisión como este a responderle al pueblo que lo eligió, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el futuro de San Francisco de Macorís? Una ciudad que no merece el trato que le están dando sus autoridades, sobre todo porque San Francisco de Macorís, históricamente ha sido la única ciudad hija de esta nación, que cuando, el, cuando la nación ha necesitado el aguerrido Franco Macorizano, cuando ha necesitado la mano amiga del pueblo eh, Franco Macorizano, cuando la, cuando la patria se encuentra en peligro, cuando nuestra soberanía está mancillada, la única, la única ciudad que se ha envalentonado, se ha puesto su ropa más plebe y pendenciera y ha salido a pelear en la revolución del 65, ha enfrentado en, en, en, en, la, en la ocupación del 16 a los norteamericanos, que, ha, que hemos hecho revoluciones pequeñas para demostrar lo que nos duele la patria y lo que nos duele la soberanía de este país, ha sido San Francisco de Macorís, que no se merece el maltrato que está pasando por, la por las autoridades edilicias. Siquio, tú eres mi amigo, y yo te considero un hombre, un buen funcionario, un buen, un buen político, pero te está descuidando y está dejando que este pueblo al final va a terminar, porque el hombre no es como comienza, sino es como termina. Al final, toda tu historia política, que ha sido excelente, va a caer en el abismo de esta de, de este momento histórico en el que tú estás dirigiendo San Francisco de Macorís. yo no quiero, no quisiera ver eso, no quisiera que se escribiera en tu historia el, la forma como se ha manejado el ayuntamiento en, esta, en este periodo tuyo como síndico. Hay que buscar la forma, mi querido amigo, de que esto cambie y de que nosotros podemos, podamos darle respuesta a la sociedad, que la gente sienta que tiene un síndico que se preocupa y que tiene una sala capitular que se preocupa. Entonces, es el reclamo que, que te hago a ti, Siquio, y es el reclamo que le hago a los demás funcionarios. Y es también la voz de alerta, el campanazo que le doy al resto de la sociedad, porque si no resuelve el ayuntamiento, la sociedad tiene que ponerse su pantalones. Como decía, vuelvo y voy a terminar como he terminado en más de una ocasión uno de, de, de mis comentarios. El poema famoso de eh, René del Risco, Oye, Patria. ¿sí? que el pueblo se envalentone finalmente y con su cara más plebe y pendenciera le diga señores, ya está bueno muchas gracias gracias Amado por su comentario el día de hoy y precisamente Amado nos envía un video aquí en la tablet, muchachos tenemos una llamada antes de vamos a escucharla, buenos días buen día buenos días sí, adelante, ¿quién nos habla? Adelante, nos habla? ¿aló? sí, ¿quién nos habla? sí, ¿quién nos habla? Tavera adelante Tavera Sí, sí, yo quiero felicitarlo a ustedes por ese programa. Muchísimas gracias. Sí, y, pero lament, lamentarlo con tan buen programa que ustedes están dando. Pero entonces al pueblo hizo lo siguiente, tumbó el palo y le cayó encima. Ahora no se puede lamentar. Bueno. Así es, que pasen buen día. Chúpate, Gracias. Gracias. Sí, mi don, eh, perdón, pero no, eso no justifica. O sea, no, claro, claro. es natural que los pueblos decidan cambiar los gobiernos y por eso no podemos entonces nosotros decir, ah, qué bueno que tienes este. Sí. No, mi don, así no. Bueno, bueno miren, yo vamos. mandé un, un, es un video, yo pensaba que sí. era una foto. Pero ok, está bien, vamos a ponerlo ahí Ahí está el video, hay unos, unos... ¿Quiénes son ellos? Es una foto, mira, a es, eso es un grupo de amigos Periodistas que me visitaron en mi, en, mi, en mi casa de naranjo dulce Ahí está Antonio María, David Díaz Dionisio Núñez El Paula eh, Está Narciso Acevedo eh, Bueno, no me recuerdo quién más está Bueno, hay un grupo, déjame ver Te veo ahí ¿Verdad? Con un delantal. ¿Tú estabas a nivel de no, no, Claro, claro que sí. Está Dionisio y su esposa, está Davidía y su esposa, está el caballo ahí detrás con la gorrita y, y su esposa, Antonio María, Félix, Félix García, el escritor y poeta Félix García. Está también mi hermano, el éxito Paula, mi hermano Narciso Acevedo y está Nelly del Orbe y al finalmente estoy yo en la esquina con... Un tabaco y un delantal porque yo era el cocinero sí. <risa> bueno, va, va, muy bien. Así es que gracias a los amigos que tuvieron la gentileza sí, de ayer. acompañarme el domingo <risa> Tuvimos un hermoso día en, en Naranjo Dulce, en la planación de Naranjo Dulce el domingo Gracias a ellos Buenos días Buen día Buenas Adelante dama. Buenos días, Jesenio Concepción por aquí. Hola, Jesenia. Saludos a los tres. Gracias. Eh, yo quiero hacerle una pregunta eh, con todo respeto, eh, porque lo que voy a decir, si entonces a ustedes, no a ustedes, los nombres a ustedes ni personal ni nada. Ustedes son periodistas, aparte de abogados, que yo sé que es amado y llegan. no amados eh, periodistas el, el periodista soy yo, abogado y periodista Ah ok, ok, pues voy a decir algo con todo respeto, porque la verdad es que lo admiro muchísimo a los a los cuatro aunque Francis no está ahí ahora y es con relación a lo que Carolina presentó sobre el hijo de un periodista que el otro día cuando en la Semana Santa en el sermón de las siete palabras un sacerdote como que mencionó si algunos periodistas se vendían o algo así, no sé, como que uh -huh. eh, apoyaban alguna situación, y que no decían las cosas como la tenían que decir. Sí. Eh, eso fue un boom en ese sí. sector, lo que yo dije todo al otro día, al, o sea, al otro día en el lunes, salieron disparados, hablando mucho, que dijeron que, que cómo va a ser, que diga nombre, que haga sus acciones formales, o sea, le dolió mucho que hablaran de los periodistas. Y me imagino que a eso, esas situaciones, eso se estaba recibiendo los sacerdotes. Porque miren, ese este periodista habla muchísimo y defiende muchísimas cosas. Y miren, el hijo ahí una botellita. llamadas bocinas. En su programa y, no ellos, y Entonces, nosotros, sectores, cuando los periodistas atacan, otros pero no que lo atacan, que dicen las cosas que tienen que decir, uno lo aguanta tranquilito y calladito porque lo dicen en sentido general también. Por ejemplo, cuando hablan de los maestros, que no que no tenemos capacidad, que no sabemos enseñar, que hay muchas debilidades, dicen los maestros, no mencionan nombres. Y uno lo aguanta, tranquilito y calladito o sea, hay que ser más tolerante. Bien. Muchas gracias. Bien. gracias. gracias, gracias. Sí. Mire, mire, dama, lo que pasa aquí que nosotros vivimos, ya yo lo había dicho en un comentario anterior, nosotros vivimos en un país de hipócritas. Esos periodistas que salieron a defenderse Diciendo que no que Saben muy bien que aquí hay periodistas Que le cobran a los gobiernos claro. por, por, por defender los gobiernos aunque, aunque defiendan lo indefendible Y le voy a decir algo Hay profesiones liberales Que lo único que producen Es dinero para vivir con decoro Pero no para hacerse millonario Todo el periodista El abogado El ingeniero Bueno el ingeniero quizá un poco puede conseguir Más, más fortuna eh, el médico que usted ve que tiene una fortuna que no puede justificar es porque no está haciendo las cosas correctamente entonces eh, eso se puede determinar es lo mismo que el policía cómo puede justificar un coronel finca casa carro Mercedes Benz Jipeta Rolex Rolex cuando un coronel un coronel ¿Eh? lo, no, no gana 100 mil pesos Rolex. si gana 100 mil son 100 mil y algo y eso no da para nada en este país con la canasta familiar como está no hombre eso días. somos hipócritas Sí, buen día. Buen Adelante. día. Sí, buen día. Eh, le habla Franklin Vizcaíno, mejor conocido como El fuerte Adelante, Franklin. Siempre que tengo eh, la oportunidad de comunicarme, eh, inicio felicitándolo por su programa. Muchas gracias. Gracias. Y, eh, escúchenme, este, voy a hacer una opinión y, al, y alguien, o sea, y alguna de las personas que me están escuchando, ah, pero hoy es de los eh, yo duré alrededor de 25 años activo en el Partido de, de la Liberación Dominicana, que todos me conocen, y tuve una muy mala experiencia de, de la política, lo que he de, de, decidido apartarme de, de la política para dedicarme a mi trabajo personal y a mi familia, que en los asuntos políticos uno lo, lo abandona. Pero lo que está pasando en es San Francisco de Macorís es una división, real en el en el partido en el PRM en el partido y esta división ha estado salpicando a la gestión de, de del ayuntamiento o sea de del de hasta que esta división creo que está dividido en tres el PRM esta Francisco de Macorís no se resuelva y eso que todavía no se han declarado los precandidatos a presidenciales en ese partido que hay que haber divisiones buenos días